Hola a todos, bienvenido a Channel Share Spanish. Hoy te mostramos cómo solucionar iPhone desactivado o conectarse a iTunes. Cuando ingrese contraseña errónea muchas veces, iPhone va a permanecer iPhone no disponible. Este video te muestra tres soluciones. Método 1. En primer lugar,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 Después de desbloquear, activa a iPhone según tus preferencias. Método 2. Quitar iPhone con iCloud. No necesita conectar iPhone al ordenador, solo necesita iniciar sesión de iCloud e en la página web, entrar buscar de iCloud, e ingerece cuenta de iCloud. E haz clic en todos los dispositivos, seleccione dispositivo que desee desbloquear, lo haz clic y borrarlo. Este paso va a enviar código de cuenta iCloud e en su teléfono. Después de restaurar iPhone,